Pues nos acompaña esta noche, como cada martes, Mario Martínez en nuestro plató. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos ya todo colocado por aquí por la mesa, porque hoy vamos a dedicar este programa, esta sección de Tradición 2.0, a la danza del paloteo. Así es. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de, de esa danza de palos? Bueno, pues estamos hablando de una tradición muy extendida, quizá por toda la península, ...que se ha ido perdiendo y por suerte se ha ido otra vez recuperando... ...y bueno por ejemplo encima de la mesa tenemos dos, dos polos de dos danzas... ¿no? el uniforme que usan cuando no van vestidos de su traje tradicional... ...y unos palos para que la gente vea un poco lo que es estas danzas o qué materiales se usan. Uh -huh. Son danzas que yo creo que hemos visto todos alguna vez, a lo mejor alguno de nuestros espectadores pues, todavía no las ha podido disfrutar, pero hoy lo vamos a hacer, así que se tienen que quedar con nosotros para ver los vídeos que nos has preparado y también eh, las fotografías, porque vamos a pasar por diferentes puntos de la geografía zamorana y decíamos que son danzas bueno, que no se sabe muy bien el origen ¿no? de, cada, de cada una, además. Claro, en un principio las danzas, eh, dependiendo de que historiador o que experto hable de ellas, pues habla de orígenes muy distintos. Hay gente que dice que son, por ejemplo, danzas de paso de la niñez al mundo adulto, del, uh -huh. de la gente, no, del pueblo, sobre todo los hombres, y por ejemplo, pues ya se refieren a estas danzas incluso en la prehistoria, ¿no? por ejemplo, el tamborilero de, de este grupo de danza que salió en el Tusique que vales, ¿no? de Vilvestre. bueno, pues hablaba de que son danzas que ya los bárbaros usaban, para eh, pues bueno eh, demostrar la fuerza que tenía el pueblo y los pueblos invasores intentar ahuyentarlos. ¿no? Uh -huh. Otras eh, fuentes dicen que son danzas que provienen guerreras, ¿no? forma de sí. eh, ensayar esos movimientos de guerra pues, en tiempos de paz con, en este caso, palos y no con, con espadas. Otras danzas bueno pues son, eh, sobre todo ya después de la contrarreforma, de la iglesia pues estas danzas ya se incluyen dentro de, de lo que es la festividad del corpus, ¿no? acercar al pueblo todo este colorido, por ejemplo los gigantes, las danzas de palos entonces ya se empiezan por ejemplo a danzar dentro de la iglesia y tienen un claro sentido ritual, un claro sentido religioso uh -huh. ya incluso por ejemplo un día tenía la oportunidad de que Lorenzo Sancho constructor de Deuceinas de Segovia pues me enseñaba unos libros que había encargado creo que el Cabildo de Segovia en el que se veían que en, la, en América ya después de la colonización pues hacían esas danzas con un sentido también parte litúrgico, parte pagano pues eh, vestidos incluso de animales como danzas pues de fertilidad o danzas del campo. Uh -huh. Bueno, pues como ven, eh, le podemos atribuir muchos orígenes, pero también una evolución. ¿eh? Y aquí se está trabajando en diferentes puntos de la provincia para conservarlas, para recuperar... ...muchas de ellas y vamos a irnos a cuatro lugares específicos... ...Mario, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a visitar cuatro pueblos de la provincia... ...que son los que más en realidad se han puesto las danzas... ...es cierto que en algunos otros sitios también se han recuperado... ...pequeños lazos, lazos se llama cada baile de la danza... Uh -huh. ...y entonces vamos a desplazar por ejemplo primero al pueblo de Almaraz... ...vamos a ir viendo unas fotos, luego veremos un vídeo... ...y bueno, podemos decir de Almaraz pues que la verdad es que todos los danzantes tanto los danzantes como la gente del pueblo son gente muy involucrada y que tiene muy presente en la memoria la, estas danzas. ¿no? Ya aparecen documentadas al, al principio del siglo XVIII en los libros de la Cofradía del Santísimo y bueno, lo que pasa es que también nos comentan que los libros anteriores a esta época se perdieron y probablemente las danzas también eh, fueran eh, anteriores a, al siglo XVIII. ¿no? En el siglo XX nos comentan también que, bueno, que flojearon un poco y que gracias a la labor de algunos danzantes en el año 84 pues consiguieron un poco recuperarlas y sobre todo en el 2009 se le dio ese empujón final Muy gracias a, a los chicos precisamente jóvenes del pueblo y la gente mayor que se acordaba pues bueno recuperaron tanto los lazos como los distintos trajes y bueno siempre nos comentan que cada vez que se recuperan estos lazos pues siempre se le aporta algo nuevo o algún lazo nuevo. Actualmente la danza de Almaraz consta de, de 40 lazos y cada uno de estos lazos, pues, como en todo el resto de danzas, tiene unas letrillas que hacen que los danzantes, para ensayar, se acuerden de, de cada uno de esos, de esos lazos. 40 lazos, son muchos, ¿eh? 40 lazos son ¿Eh? muchos, sobre todo para acordarse de ellos. Claro, claro. Como sí. Por ejemplo, ahí estamos viendo alguna foto antigua, ¿no? Sí. También hemos visto la indumentaria, nos Muy comentan bien. ellos que Joder. llevan sí, zapatillas blancas, adornadas con algún paño picado, borlas y lentejuelas, llevan medias blancas paño fino, de terciopelo y eh, también eh, llevan pues nos vemos unas camisas muy floreadas y sobre todo en la cabeza pues una especie de gorro con flores que bueno puede representar el colorido lo que decíamos incluso la fertilidad de la tierra también o bien a santísimo o bien relativo a la, a la virgen usan palos también y usan castañuelas y bueno pues eh, la recuperación que han hecho en estos últimos años la verdad es que es, es muy mencionable y ahora mismo está otra vez en alza la danza de Almaraz. Bueno, de lo cual nos alegramos muchísimo y además de ver esas fotos antiguas, las fotos que hemos ido viendo pues de ese grupo que, que se han encargado de, de recuperarlo, de buscarlo, de conservarlo y darles empujón en el, en el 2009, vamos a ver un vídeo. Eso es. Vale, eh, ¿a quiénes vamos a ver en el vídeo, Mario? Pues vamos a ver a los danzantes, bueno, siempre van eh, cambiando los danzantes, no sé si son los, los actuales o quizás fueran los que estuvieron hace algún tiempo, pero bueno, vamos a verlos en una actuación. Y ahora comentamos un poco de qué consiste el vídeo. Muy bien, pues vamos a verlo. visto, es una danza muy extendida tanto en Zamora como en el resto de la, de la geografía, tanto en España como en Portugal, y es la danza de los oficios, en este caso el virulero Pirulero, uh -huh. bueno, también se cuenta de la danza que servía pues para la gente más joven enseñarle ciertas cosas de, del pueblo o ciertos oficios, y ahí bueno, pues podíamos ver en el vídeo que, que contaban pues Antonio, sí, Antón Antón Pirulero, contando, ¿no? cada cual aprende juego y cada uno hacía un oficio, uno el de herrar, otro el barbero, otro el de cerrar, bueno, pues es lo que ve. Uh -huh. Bueno, pues eh, estábamos en Almaraz de Duero y nos vamos a ir a otra localidad donde también estas danzas de palos se conservan se está, eh, bueno, pues luchando por, por mantener es, eh, estamos hablando de Cañizal en Cañizal también vemos también este tipo de danzas ganas. Sí, es cierto que, por ejemplo, las, el resto de danzas que vamos a ver pueden pertenecer a la parte noroeste de la provincia Cañizal, como sabemos, está al sur, al sureste y bueno, son unas danzas un tanto distintas, yo creo que con parte de influencias de la zona Charra. Y bueno, las danzas de Cañizal hacen sus letrillas, también las de Almaraz, pero sobre todo las de Cañizal hacen, están muy contextualizadas históricamente. Y hace poco, pues bueno, conocíamos las marchas paralelas, que es una representación histórica que hacen en Cañizal. Bueno, pues en este caso en Cañizal también lo que hacen esas letras, sobre todo es hablar de esa. ...de esas marchas paralelas, de esa guerra de independencia... ...del ejército aliado contra los franceses... ...y muchas de las letras de, de la danza de Cañizal... ...pues hacen referencia a, a, este, festas, a esta temática. ¿no? Uh -huh. eh, las danzas de Cañizal eh, ya la bailaron hombres, por supuesto... ...todas las danzas la bailaban hombres... ...pero bueno, ya se introdujeron las mujeres... ...que han sido los que las han recuperado hasta el día de hoy. Ahí por ejemplo estamos viendo una foto en la puerta de la iglesia... ...y bueno, vemos que por suerte tiene una cantera bastante numerosa... Sí. ...vemos que tiene unos trajes bastante coloridos... Y bueno, ellos lo que hacen es bailar eh, el 4 de mayo, es una procesión bastante curiosa en la que desde la iglesia de Santa Isabel hasta la ermita de la Virgen de la Cruz, ahí por ejemplo estamos viendo la jota, van bailando durante todo el recorrido esas jotas, de vez en cuando paran y le bailan un, un baile de, de palos. Para que se hagan una idea los tres pescadores yo creo que habrá un kilómetro, kilómetro y medio en, entre, esa, entre la iglesia y la ermita y aproximadamente se tardan unas 3 o 4 horas en hacer el recorrido porque todo el rato se le va parando y se le va bailando la, a madre la Madre mía, madre mía. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una foto antigua en la que se ve la, la Virgen de la Cruz y se ve a la gente que la acompaña. Ahí, por ejemplo, estamos viendo pues, el último encuentro que han hecho este fin de semana pasado de danzas de palos y bailes. bailes, bailes. Y trajes muy, muy llamativos, ¿no? Trajes muy vistosos. y sí, Con uh -huh. falda, se conservan la falda. Tanto chicos como chicas bailan con, con esa falda un poco, por lo que decimos. Era, fue muy difícil que se bailara dentro de las iglesias, como hemos comentado en las danzas del corpus ya se empezó a introducir, y por supuesto siempre pues con, con unos trajes que en este caso pueden recordar la imagen de la Virgen pues mediante esa, esa falda. Uh -huh. Vamos a ver el vídeo, Mario, Vemos vamos hoy. a disfrutarlo. Estamos viendo ahora es eh, la danza del buey. Algunos grupos de, de folk la han versionado y bueno, hay por ejemplo lo que podemos ver es que los danzantes imitan un poco el caminar del, del buey o de los bueyes con los sonidos en el palo. Y algunas teorías dicen que bueno, pues esto tendría a ser un poco el invocar la fertilidad de la tierra, pues dando golpes en, en el suelo. Y bueno, es lo que estamos viendo como los danzantes se agachan y van dando en este caso, en vez de entrechocando los palos, pero lo que van haciendo es dando en, en el suelo. Esto es el buey de, de Cañizal. Danza del buey. Pues esa es la danza del buey de Cañizal y ahora nos vamos hasta Muelas del PAN, porque desde allí también eh, vamos a recordar cómo son sus eh, danzas del paloteo y la Asociación Cultural, Grupo de Danzas eh, de Tierra del PAN, nos dice... Que el tiempo de fiesta permitía a nuestros antepasados abandonar la rutina, el trabajo diario, comer, bailar y glorificar a los santos, a Cristo, a la Virgen, pedirle por sus bienes o darles gracias por los ya recibidos. En la actualidad, la despoblación, el envejecimiento de nuestros pueblos, junto con el concepto distinto de tiempo de fiesta, ha provocado la desaparición el langrecimiento de buena parte de nuestras fiestas tradicionales. Así nos empiezan a explicar en la asociación, Mario, pues eso, cómo, cómo eran estas, estas danzas y qué es lo que hay que hacer ahora para no perderlas. La verdad es que nos hace una introducción maravillosa a lo que pueden ser esas fiestas tradicionales y por suerte este 2.0 no deja de ser un referente eh, para poder seguir transmitiendo esas danzas y poder el, el ponerlas en alza y sobre todo que la gente, tanto mayor como joven, pueda verlas no solo en el pueblo el día de la fiesta, sino también eh, pues otros días en su casa y poder recordarla y, y conocerla. Por ejemplo, de Muelas, ahí estamos viendo unas fotos, ahí está Alberto Jambrina, que es el músico que toca con ellos habitualmente, y bueno, pues nos cuenta por ejemplo la danza del paloteo que eh, dejó de realizarse de una manera activa alrededor de los años 70 y se recuperó parte de los danzos en los años 70 y 80. Hasta la actualidad, pues bueno, eh, se ha ido un poco perdiendo. Bueno, como todo, han ido. La despoblación, sobre todo rural, pues ha hecho que todo, todas estas fiestas hayan ido decayendo y estas lazos, estas danzas, pues bueno, casi se hayan perdido por suerte gracias a la labor de, de toda esta gente que a partir de los 90 y en el 2000 ¿no? pues han conseguido poco a poco irla recuperando de la memoria de estas personas mayores que la conocían. Eh, de la danza de, de muelas podemos decir, pues que por ejemplo tiene una indumentaria muy muy particular, ¿no? Eh, también han hecho un trabajo bastante importante en recuperación de la indumentaria. Ellos tienen, por ejemplo, una camisa blanca pues, adornadas con cinta de color azul en los laterales, en los puños, tienen pues, también puntillas blancas en el cuello y bueno, tienen también unos, unos pantalones y sobre todo un pañuelo bordado que se ponen a, a lo largo de la cintura cubriendo parte de, del pantalón. Uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece, Mario, vamos a verlo. Muy bien. ¿Vale? Vamos a ver cómo bailan en muelas del PAN estas danzas. aquí estamos viendo si no me equivoco es la verde de la recta pero bueno, no me doy cuenta ahora mismo cuál de las dos lazos es porque también en muelas pues tenemos 36 lazos creo que son 34 36 Muchos más la bicha mismos. y la contradanza por ejemplo pues podemos contar que no hemos contado nada la danza de muelas por ejemplo os unos palos de en torno a 50 centímetros de longitud de espino seco y os van a hacer incluso algunas misiones con los muchachos del pueblo para ir a recogerlos y bueno, pues eh, su manejo exige cierta habilidad y gracia y para sacar mayor sonoridad, pues dejar un pequeño hueco en la mano, haciendo que el golpe no sea seco, sino que sea una especie de, de golpe rebotado y consiguen este sonido particular del, del paloteo. Pues sí, es pecul peculiar, sí, sí, se de diferencia de los demás y ahora ya sabemos el por qué. Nos vamos en nuestra última parada a Tábara. A Tábara, eso es. Vamos a visitar eh, Tábara con su danza. Eh, la danza de Tábara tiene una peculiaridad, probablemente el resto de danzas también la tuviera, y es que conservan lo que ellos llaman el birria, o en otros pueblos llaman el, el bobo. Esto es una figura que en un principio no participaba directamente de la danza, pero eh, sobre todo era el maestro de danza, el que podía dirigirla y sobre todo sabía bailar en cada uno de los puestos de la danza. Cada uh -huh. una de las posiciones pues, tiene un... Eh, una, un baile distinto. Ya estamos viendo una imagen, por ejemplo, de un concurso que hacen en el pueblo infantil dibujos, de los ¿no? danzantes. ¿no? Lo que vemos es que bueno, pues los niños también la tienen reconocida. Este birria pues, es eh, una especie de diablillo. Eh, se pone una máscara de piel con una piel de, de zorro, ¿no? Colgada. Y un poco, bueno, pues está así, estorbando por la danza. Y también lo que hace es dirigir un poco también a los danzantes en el caso de que alguno se equivoque. O, ...o bueno, se salga de, de la fila habitual. Uh -huh. eh, por ejemplo, podemos contar de la danza... pues ...que la primera referencia escrita que tenemos... ...del Paloteo de, de Tábara... ...también hace referencia en torno al siglo XVIII... ...también en los libros de actas de la cofradía... ...como habíamos comentado en, en otras danzas, ¿no? Y bueno, pues eh, lo bailan en distintas fiestas, ¿no? En Semana Santa, la fiesta de a Samamés... Blas, en la octava... ...y bueno, pues eh, hacen bastantes danzas... ...ellos tienen unos 25 lazos... Y bueno, pues en las, en las fiestas también organizaban, o han organizado un festival, ojalá puedan volver a hacerlo, transfronterizo de, de danzas de paloteo. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, pues tienen eh, mucho ímpetu y sobre todo mucha difusión en lo que son las danzas. Ahí vemos, por ejemplo, una foto que el responsable de la danza pues, se desplazaba hasta otro pueblo, creo que era hasta la Villa de Alcañices, para mostrar sus lazos y poderseos enseñar. Al, al resto de gente uh -huh. Pues vamos a verlos en acción y además fijarnos en esos eh, gorros que llevan tan floridos que luego dejan apartan ¿eh? para, para bailar, vamos a verlos Ahí, por ejemplo, estamos viendo un lazo en el que el, el birria pues, pica a los, a los danzantes y estos tienen que, que perseguirlos. Como comentábamos antes en, las fiestas en las que bailan la tábara, pues tenemos, por ejemplo, el 15 de agosto, bailan el lunes de Pascua, la de San Blas y Carmen. Son las fiestas en las que danzan allí en el, en el pueblo y, aparte, por supuesto, en, en muchos sitios donde se quiere para bailar. Aquí estamos viendo pues, un resumen de los de los lazos de la de Tábara y vemos como el birria pues bueno está un poco eh, uh -huh. dentro de la disciplina de lo que es el baile estorbando allí un poquito, ¿no? Esa uh -huh. nota discordante ¿eh? de, del baile. Bueno, pues vídeos como el que estamos viendo, eh, tanto de Tábara como de Molas del Pan de Cañizal de Almaraz, como ven, están, son extractos de, de YouTube. Podemos acceder a, esta, a estos canales, tanto del consorcio como de, de las danzas, para poder disfrutarlos cuando queramos. No solo hoy aquí, que estamos dando un ejemplo, sino cuando queramos. Mario, eh, ¿cómo terminamos hoy? Porque creo que tenemos novedades en el tablón de Facebook para seguir con todos los grupos de folk y todo lo que va pasando en la provincia, creo que tenemos cuatro citas importantes, ¿no? Sí, en el todas? tablón tenemos ahora mismo cuatro citas, seguro que cuando nuestros espectadores vuelvan a entrar, pues probablemente esté más actualizado, porque día a día se va generando. Dentro de este tablón también decir, pues que tengan una descripción de todas estas danzas y donde pueden ver los vídeos. Y por ejemplo, esta semana podemos destacar, la verdad es que ya después del 15 de agosto nos hemos ido relajando un poquito ya las fiestas <risa> de los pueblos, Hoy habrán podido disfrutar en eh, Santa Eulalia de Tábara de la Cora de la Turiela, quien haya estado allí, pues bueno, que nos cuente su experiencia. Y por ejemplo, pues el sábado 1 de septiembre, eh, las aulas de música de Aristítulos Montes se desplazarán hasta Villarigua de la Ribera. El Paladoteo de Tábara, que acabamos de ver, se desplazará hasta otra provincia, hasta Torrelobaltón, el domingo 2 de septiembre. Y el martes 4, eh, pues podrán ver a la, a la Morana, en este caso en Carvajales de Alba. Muy bien, pues son los anuncios que tenemos esta semana, que como nos dice Mario, esto se va actualizando día a día, según van saliendo esas citas en Facebook, en facebook.com barra en Tablón Folk lo encontramos todo y también en Twitter que está saliendo en la pantalla, donde os pueden, pueden contactar con, con vosotros. Mario, ¿cómo terminamos? Que vamos a terminar, una, a terminar de una forma muy especial pues y sí. divertida. El otro día me contaba un amigo que su madre decía: ah, He estado viendo el programa y, y bueno, no me puedo despedir sin contar que las gaitas también existen en la zona de la Carballeda. La semana ah. pasada hablábamos de la gaita, hablábamos de Aristides de y, por supuesto, en la Carballeda. Y bueno, nos quedó un vídeo muy curioso. La verdad, no es de aquí, por supuesto, el vídeo pero es bastante curioso porque este vídeo es como un gaitero, lo van a ver pues demuestra su pericia no solo a la gaita, sino además con el disfraz y con la bicicleta, así que esperemos que con esta parte jocosa de, del evento nuestros espectadores pues, puedan eh, despedirse de una forma más que divertida. Muy bien, Mario, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana vale, que viene. Nosotros nos quedamos con, no vamos a desvelar con quién, vamos a verlo.